estamos de regreso en el programa y obviamente habíamos prometido tener a los campeones una representación encabezada por el gerente del equipo, es Ramón Herrera y una dupla que ha ganado los últimos tres eventos a nivel de San Francisco de Macorís, de manera cómoda incluyendo tripeando y de todo o sea que es fácil y entonces un miembro del cuerpo técnico como lo ha sido Luis que debutó con un equipo que ha ganado dos torneos qué manera de debutar como asistente de un dirigente, ganando dos torneos. Ramón, déjame saludarte y felicitarte públicamente porque el esfuerzo se vio, se notó y pareció fácil lo que se consiguió, pero no fue fácil. El ganar 3-0 no es el 3-0. Hay que hacer muchas cosas como gerente para controlar a Jesús, que se fue el primer día, a D. Blake, que posiblemente con una enfermedad, un dolor, no, no se siente bien. Al otro, que le falta uno tenis y, y vio que tú le compraste a otro. Entonces, eh, tú sabes, los tres que te meten en los cuentos, que tienen un dolor, que tienen que ir a la mamá enferma. Todo eso se conjuga en un campeonato bien trabajado. Sí. Muchas gracias al público te televidente. Tú a has ti. dormido poco, Ramón, te notas que tú estás noche. No, va a dormir ahora, gracias a Dios. noche, estás Sí, Después de mañana, pues mañana en la caravana, vamos a hacer la invitación públicamente. Y quería ver a Gira porque cuando se presentó el torneo superior aquí, ya me dijo, tú vas a cumplir lo que tú me dijiste. Cuando le dije, nosotros somos los Yankees de este torneo. Ella me lo dijo el otro día y en realidad es así, porque ganar 11 torneos, 11 torneos es un tercio de los campeonatos que se ha hecho. Y no tanto eso, Junior. Claro, San Vicente no gana uno y eso ayuda más que... Sea sí. Más fácil. Hay dos jugadores. Pero San Vicente ahí. es un relajo que va del torneo sí. a nada. Sí. O es mentira mío. Yo, yo, mira, es mi estilo o no, pero es mentira mío. Un torneo en 30 y que yo cuánto años. No me hablen de eso, por Dios. Sí. Mira, no fue fácil porque nosotros tuvimos un problema con la gran mayoría de los refuerzos. Que nosotros no cambiamos refuerzo para, eh, para dárselo a conocer al público. Sino situaciones ajenas a nosotros quisieron que ellos tuvieran que marcharse. Y no obligó a yo no poder dormir en este entero buscando jugadores. El primero tuvo un contrato en Europa, el segundo se le murió la mamá, tuvo que retirarse. El tercero, que fue Jonathan, lo paró la selección. Que por cierto, lo dejó libre ya. Sí. A la una de la mañana, con el cuerpo técnico sentado, dije, miren muchachos, vámonos a jugar la última moneda. Yo voy atrás de par y que el jugador que no me, me complementa. Igual que tomo pues yo no necesito quien nos meta pelota, sino quien nos ponga la pelota en el suelo sin que se pierda y que le llegue a Jesús, a Deblé a Neodía de Bosque y la pelota, que nosotros no contamos con refuerzo. ¿Tenemos alguna imagen del campeonato, por favor? Pues, en Google, en todos lados, en YouTube, porque no sabíamos, Ramón, en la producción del programa estaba preparada ya desde temprano, cuando tú me, me comunicaste, me confirmaste que venía, entonces, por eso no tenemos más Jesús rompiendo la camiseta, eh, Diplay enganchado del tablero, eh, Luis brincando con Meming, casi lo tumba. O sea, había muchas cosas que queríamos traerla. Tú que no te, no te veías, yo no te vi en la foto, yo no te vi en la foto de, del grupo y tú estabas metido. Sí, está por ahí, tú sabes, las emociones y el grupo. ¿Saludando gente? No tanto, el senador, el mismo comité organizador que usted es miembro. Sí. Qué bueno dárselo a conocer al público, que fue un esfuerzo. Que sin miedo a equivocarme, porque tengo fui a Taguatero de Máximo Gómez. Te quiere decir que no estoy de día yendo al torneo? Teníamos mucho tiempo, mucho, que no teníamos un torneo. Con la integración del público Como de ahora. ahora Y no tanto eso Mira, mira, mira eso, ay Dios mío Sin miedo económico No, sin el miedo de que no incumplieran sí, porque, la... porque por ejemplo el caso tuyo Yo también me meto en el paquete Porque el escenario Tú como gerente sabes que el escenario peor El peor de todos Era perder en semifinales Me tocó a mí Económicamente el peor escenario era ese El que más dinero pierde en función porque clasificar a la final te garantizaba 225 mil pesos, ganarla 280 porque habían 250 más 30 de Amilcar, pero perder en semifinales, irte con 125 mil pesos nada más, 100 mil pesos, no acuerdo cómo no fue, era un crimen, o sea, eh, equipo que pagamos mucho dinero, pero ¿quién nos manda a nosotros de que a perder del Duarte de 2-0? Pues está bueno que nos pase, ¿Pues ¿quién nos manda a nosotros a eso? Y que presentaron una cancha y perderle el Duarte. Que le dieron un swap en la final, 3-0. Pero yo me lo gané, porque, porque yo perdí de ellos. Tú me estás entendiendo. Los jugadores nuestros, dije que, que no, debimos estar ahí. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando, que debimos estar ahí? Ustedes hicieron nada para que estuviéramos ahí. Pero en realidad fue así. Debimos estar ahí con ustedes y que ustedes tuvieran una serie, caramba, un poco más reñida, porque esta gente fue el último día que aparecieron con. No Junior, era. oye, go cuando su, usted go, tiene un equipo que a iniciar de finales le dicen eh, el problema de nosotros no es de dinero no, no, no, no, eso estaba... óyeme, yo estaba óyeme, no, no, eso no sin pagarle las finales decir si nosotros vamos a jugar sin problema hablamos cuando terminemos eso está muy bien cuando Paribas, vas, supuestamente hay que pagarle los cuartos adelantados y ese tipo te dice a ti, no, cuando yo gane tú me pagas eso es una responsabilidad del jugador que demuestra mucha profesionalidad también. Tenemos una llamada, Ramón, posiblemente para saludarte a ti. Vamos a escucharla. Buenas tardes. ¿Dime, yo, no, ya, bueno, Yaelo no manca. Yaelo siempre está ahí y lo vimos eh, en una imagen con los brazos hacia arriba, así parecía que estaba dándole gracias a Dios y hoy está celebrando. Bienvenido al programa Yaelo y ahí está consumado todo el torneo para ti. Se oye, se escucha más Yaelo. Vamos a permitir que ahí está mejor. Háblame ahora. Sí, Ramón que me la cerveza, dime Oye, para qué fue que llamó a Yaelo? Anotarse con la cerveza. Vamos a permitir Ramón que el jugador más valioso de este torneo de Blay Agramonte, que a propósito se integró a las prácticas de los indios también y nos alegra mucho verlo ahí. Eh, salud al público, eh, un jugador que mejora su físico, que mejoró su tiro de larga distancia, lo hizo mucho mejor y lo convierte en una de las mejores representaciones de San Francisco. Felicidades a ti, De Blay, qué orgulloso me siento de que hayas tenido ese tipo de temporada. No, primeramente buenas tardes. No, Junior, como tú decías, trabajando, el trabajo que hace el jugador. y no, Vamos a seguir trabajando para dar lo mejor. Y contento con tu barriada, que todos los días estaba pendiente ahí. Y ese compromiso que posiblemente tú sientes, porque toda tu familia está ahí, también exige que tú, porque así como te, te digo una cosa, te digo la otra, cuando te va mal, la, la misma familia tuya, la que... ¡Sáquelo de ahí! Dice. Sí, así mismo es, así Que mismo son es. personas que quieren ganar por encima de quién es que está jugando. ¿Contento no, con ellos? Así mismo es. No, usted sabe que son familia, familia, familia. estamos Ellos saben que ellos son míos como quieren. Jugar con Luis Nelson y va a tener la oportunidad posiblemente de jugar con tu hermano. Eso va a ser algo histórico en, en este pueblo. Nadie lo ha hecho. Sí, sí. No, esperándolo a ver. Ya, yo creo que le di en beca ya. Dios mediante va a estar partiendo a Estados Unidos. Dios mediante. Es que él es uno de los jugadores más interesantes con su edad. Eh, una última pregunta, Dibley, antes de que pasemos a Jesús y otra llamada y luego a Luis par de veces tú no se la dabas Luis Nelson. ¿Eh? Y Luis Nelson así decía, pero y ven acá. Como que como después del juego, ¿qué él te decía? Porque yo sé que te decía algo. No, Luis no habla nada. No. Usted sabe, ese es el caliente de juego. Ya Boki sabe su rol. Y nada, imagínese. <risa> Señores, esto cambia. Pues estamos hablando del Boki, que ha sido uno de los asesinos más grandes que ha tenido este pueblo. A los 43 años todavía él está metiendo 15 en ese torneo. ¿Eh? Y, y entonces... Cogiendo 12 rebotes, eso no es fácil, Ramón. Y sobre todo no practica, porque el universo no es de los jugadores, que, y que practica, de que, que está tirando pelotas. No, él aparece en esa cancha y arma su espectáculo. Él lo que practica mucho es ese codo derecho. Y eso él, tú sabes cómo es. Es duro. No, no, sabes cómo es. Es Jesús. ¿Qué es lo que tú le haces a la televisión cuando tú metes la pelota? Ah, por enfócame la cámara para acá. Dale para acá, ven, no me dale para acá, que, óyeme, que, pero ven acá. No estoy viendo, enfocame la cámara. Dale para acá, Jesús, que quiere verse, ¿cómo que tú le haces? Metiste un canato, una cosa de esa que tú haces y te le va para arriba a la cámara. ¿Qué es lo que tú le haces? No, eso para que <risa> las fanaticadas nos motive más ahí a apoyar el evento. Eso es verdad. Y, y más si... Y, yo me tiré más de dos mil fotos ese día que ganamos. Eso fue ni, que yo, ni cuando yo nací me tiraron tantas fotos. Bro. Eso es Ay lo Dios que Dios digo. Tío. Eso es contento. Y yo y le informo que vayan a la caravana que es mañana después de las 4 de la tarde. ¿Hay cerveza para todo el mundo? Tú sabes. Es, claro que sí. A lo vaya que se un chin, pero cerveza si va a haber dos. Pues mucha. Pues mucha ya lo Pues mucha. Ay, Dios mío. Jesús, tú rompiste la camiseta. ¿Eso fue una emoción o ya lo tenías planificado? No, eso fue una, una emoción que que yo lo deje estoy nada no más agradecer a Wilson y Boyao, eso Bulliao, fue que a descansar. un muchacho que fue que me llevó a la cancha, yo siempre hago ahí por eso, que hago eso, porque fue que me llevó a la cancha, y yo siempre lo tengo ahí en mi corazón. Eh, Dios mediante, no, eso es algo que el agradecimiento en el caso tuyo, tú eres un show en la cancha, o sea, pero además yo decía antes de que tú llegaras que además de ese show produces y el manager te tiene que tener en la cancha, o sea. Eh, el tipo hace su espectáculo Le gusta a la gente Y en sexta 15, 16, 20 puntos O sea que es un tipo completo eh, Muy agresivo tu juego también También Pues sí, un menudito que Hansel Iba a mandar contigo, que lo entregue Ramón él? <risa> Hansel, Hansel es de Máximo Gómez Sí, de, sí, sí, sí. Hansel, es Hansel, a Hansel es de Máximo Gómez Yo recuerdo la serie final del año 2017 Él estaba en Estados Unidos Y estaba jugando a Máximo sí. Gómez eh, eh, a través de las redes no, sociales, le mandó, mandó, mandó unos saludos también, los videos. No, y goza mucho contigo. Sí. ¿Tú lo viste? No, sí, claro, los videos y hablé con él también. ¿Y cuál fue el menudo que tú me estás metiendo al no, medio no, el menudo? No, no, el menudo no. El hablaste con cualquier Luis, tu experiencia de. Tenemos a Amado en la línea. Vamos a pasar el micrófono a Luis para que esté en el círculo de Se de lo más. bueno, Mao liberal. Y Mao, que me dice que va a ser el jefe de Máximo Gómez el otro año, tú lo apoyas. Amado que apoyar, sí. a Mau que apoyarlo. Yo te voy a decir Tengan algo. cuidado con lo que están diciendo también. Oye, Yuki. en medio de una celebración. Eh, pero Mao tiene mi apoyo total. Oye, yo te voy a decir algo. Mao, el que quiera que venga a aportar, nosotros tenemos la puerta no, y abierta. Ese, y ese todavía más, es un hombre bueno. Él siempre ha estado cerca del club, independientemente no de lleno porque sabemos su compromiso laboral. Pero siempre ha estado apoyando la categoría. Y si no, llega obvio. llegan 300 mil pesos más. Y ustedes... No, el, el problema de nosotros no es económico. como dice Ramón? Porque qué pasa que nosotros somos una familia. Sí. Si tú le preguntas a estos tipos, escúchame eh, la expresión de tipo, estos jugadores, que nosotros somos hermanos, ahí no es, el que tiene, tiene. Si hay, hay, si no hay, vamos igual. Eso está muy bien, eso. Vamos, adelante, buenas tardes, celebrando con tu club Máximo Gómez, me imagino. Muchas gracias, mi hermano Junior. Eh, para felicitar a los muchachos por ese gran torneo que han ganado y decirle a Jesús López, a Berle y a los demás jugadores que tenemos la esperanza de que los indios llamen a Jesús López aunque sea práctica porque creo que se ha ganado un lugar en ese equipo y estoy seguro, Junior Matrillé Llevará este mensaje al señor Fabio Rojas. Creo que Jesús López, hay que hacerle un espacio en el equipo de los indios por su actuación en este último año en el baloncesto de San Francisco de Macorís. <risa> Felicidades a Máximo Gómez, a Ramón por su gestión, muy bien hecha, y al equipo de Máximo Gómez, y que lo apoyaré en su caravana, de parte de vamos que trae rumbo al progreso. <risa> bueno, tener a Mao cerca es importante. Máximo Gómez tiene gente que están en el, fuera del país, que están en el país, que siempre están colaborando. Eso hace muy bien, eh, llamando a los muchachos, a, haciendo aportes cuando se necesita. Es una gran ventaja que yo, noté, que yo no tuve en los dos años. Sí, mira. Yo no tuve doliente, ni, ni aquí ni allá, ni en dólares ni en pesos. Diríamos el... que yo pensaba que yo era rico es un agrado cuando tú ¿Eh? escuchas digo, digo yo un hombre que se lo está llevando quien lo trajo así eh, es un agrado cuando tú tienes ex jugadores que eh, quién te ayudó a ti quién te llama quién está con mira tí? ex jugadores mira ah, lo Curi no fue exjugador, fue un mira sindicalista eh, que tuvo máximo gómez mira podemos, mío, ah, podemos hablar de agua María el chino el chino podemos hablar de Inocencio Cruzeta Minin Minín. En sí. Nelson que era otro Nelson Ortiz que era otro más. patico. Patico Guillín no sé si tú lo conoces. Ay pero cómo no lo va a conocer. Ah por eso que te estoy diciendo por el nombre de pila. Por no el... porque Guillín y yo fuimos de la misma generación y era el mejor jugador de Máximo Gómez en esa generación 79 desde el minibas que está el juvenil era candela pura es Moreno era fino tenemos a Héctor Castillo en la línea telefónica presidente de amaprud y nos, nos gustaría compartir alguna impresión con él. Muy buenas tardes Junior Muy Buenas tardes Junior De verdad que, que como Como asociación de baloncesto Nos sentimos más que complacidos Con el trabajo que han realizado Realmente los clubes eh, Quiero felicitar a esa a esos jóvenes Porque lo que estamos viendo ahí Lo que tú estás presentando Es la nueva generación del baloncesto Cuando tú ves a Ramón Herrera Encabezando como gerente Ramón representa a la generación Ha sido un gerente exitoso a su edad una persona comprometida con el baloncesto nos sentimos bastante contentos yo lo personal me siento feliz con ver el crecimiento de DeBlanc eh, ver a DeBlanc jugando en esta serie final nos demuestra a nosotros que tenemos mucho en baloncesto que nuestra nuestra posición de baloncesto es grande a Jesús López que se ha convertido realmente en un personaje en una figura del baloncesto me mandaba me mandaba saludos que lleva mucho para ti, que te decía y, y realmente sí. también por su batalla, que fueron una fueron realmente unos dignos rivales de la serie, lo que lo que la serie se habló 3-0 no realmente fue lo que pasó en la serie, todos vimos que la serie fue hasta el último no, no, no. minuto muy competitiva. Felicitar nuevamente a Máximo Gómez, claro. su paraficada, y que celebren que en buena liga ganaron. Gracias a ti Héctor Castillo, un gran trabajo, yo debo destacar a Héctor, Héctor, estaba conmigo hace media hora, eh, resolviendo cosas que tú todavía sabes que no se ha podido resolver, porque estamos en eso, eh, media hora, hace ayer también, todos los días hemos tenido, Dios me ha permitido a través de este evento, eh, afianzar una relación de amistad con mucha gente incluyendo a Héctor Castillo que le agradezco muchísimo el senador también, otra figura que de verdad tenemos que decir gracias por todo no solamente por la parte económica sino por lo, lo, su presencia las dirigencias eh, que ha realizado que sigue realizando eh, definitivamente el compromiso de él la gente que me dice pero eso no es el dinero de él pero lo que importa es que él lo busca es que él lo busca ¿cuánta gente vimos? todos los juegos estaba ahí eso no es, señores, estaba hablando de un senador de la República, que tiene compromisos increíbles. Y usted lo llama, le toma el teléfono y habla con usted. Luis, tu experiencia como asistente en este año, Barrial y Superior ganaste. Así es, también la promo. No, hombre, no. <risa> hablando de sí. torneo. Sí, claro, no. La promo no terminó, no. No, Luis. Eso no hay mulillo que todavía andan corriendo. No, pero tú sabes, esa parte de, del proceso. Darle la gracia a Ramón, que me dio la oportunidad. El barrial, sí. Sí, de pertenecer. ...a este gran club... ...y que la promo. <ríe> ...y además de eso... ...uno siempre desde mi familia... ...de parte de mi papá... ...he sido fanático del club Mancimo Gómez. ...ahora pertenecer dentro del equipo... ...y obtener un campeonato... ¿Tú dices campeonato. que no era del Duarte Luis? No, nunca... ...siempre sangre azul... ¿Yo era del Duarte? ¿O sea tú, tú estás hablando como que es una ofensa? No no, Oye, mi... no, no, no, no... No, no, mi padre... Yo era fanático del Duarte... <ríe> ...y tengo muchos amigos en el Duarte... ...pero ya Santa Ana... ...desde el año 2003... Están en la competencia y ya obviamente por un asunto lógico, ya tú sabes. Pero tú dijiste muy rápido que no. No, porque es que mi padre... Dijo otra vez que no. Claro, porque es una realidad. Mi padre siendo fanático, mis tíos también siendo fanáticos, es algo que atrae. ¿Te gusta esa carrera de dirigir? Me ha... ¿Está me aprendiendo? Ha, sí, ha, he ido aprendiendo a mi corta edad. Y creo que puedo seguir evolucionando. Hay una este. diferencia del cronista y el di asistente dirigente. Eso es difícil. Es una línea muy fina. Ramón no te dijo de los anillos que tengamos, que vamos a hacer. Eso va ahora. <risa> ah, okay, porque no <risa> se queden. Yo iba a Sanillo y no hice nada. Ahí <risa> yo no aguantaba. Yo no aguantaba un fiauma No, esos son los jugadores que están pagando. Ah, pues es verdad lo que tú dices. Ey. Pero eso se entrega el próximo año, Ramón. No, ellos lo quieren en la caravana y se la voy a entregar mañana a las 4 de la tarde. Junto con los pagos. O sea que tú vas mañana a ese perreo grande, le vas a pagar un anillo y va a pagar el billete también. ¿sabes? Yo quiero decirle algo el a una persona, a una persona a una persona de tu club. ¿Quién es? Que es muy amigo mío. Que es Luis de Vare, que, eh, que es Luis de Vare, que ahí sabe, que camina. yo no, sí, yo voy para allá. No pude ir por el compromiso de la hija mía, de la superior, la mujer a veces hay que atenderla, también no tenía, no tenía, tiempo. Dios mío. Ya pasó y superior, y Luis de Barre, usted sabe que usted es hermano mío. Y la gente de Santa yo soy uno de los más queridos allá. Luis, hoy voy para allá. Sí, a ver a Luis, que por cierto, ayer eh, ya está en la casa. display para que te despidas tú, invita a la gente a ver las prácticas de los indios hoy. Pídele un, un 30 segundos al productor, dile al señor director que display va a invitar al público a ir a ver las prácticas de los indios hoy. Sí, eh, ahí a las 5 de la tarde estaremos ahí los indios. Le invitamos que vayan a ver las prácticas. Eh, Dibley económico. Ramón, despídete de tu gerente campeón del año 2019, no, no, no, no. se te dio el plan, ganaste en el barrial, ganaste con tu club en el Máximo Gómez, Jesús y Dibley, la pareja más temible que tiene esta generación, eso no hay duda, no hay duda, la más temible.